El Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOT, presenta Operativo Electoral Constituyente por la Paz del Continente todo un gran despliegue de comunicadores populares del país y de la patria grande, llevando a cada momento lo que ocurre en cada centro electoral y desde cada embajada venezolana, en un acto de solidaridad y amor con nuestra patria. Operativo Electoral Constituyente por la Paz del Continente. Este domingo, 30 de julio, con los voceros y voceras responsables. Saludos desde el Perú, mi nombre es Percy Catari. Mi nombre es Gustavo Daniel Pesteta, desde aquí de la Argentina. Desde conico España, Autoridad Tú, pero Santo. Les habla Raquel Bunzi desde Asunción, Paraguay, acá en el centro de Sudamérica. Y desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Coneco. Carolina Barrera, Costa Rica. Alexandre, desde el sur de Chile. Jorge Hernández, desde la República Dominicana. <música>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 Saludos desde el Perú, mi nombre es Percy Catari, mi nombre es Gustavo Daniel Pesteta, desde aquí de la Argentina, desde Conaico, España, hay Arturo, santo Les habla Raquel Bunzi desde Asunción Paraguay, acá en el centro de Sudamérica. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Conaiko. Carolina Barrera, Costa Rica. Alexandre, desde el sur de Chile. Jorge Hernández, desde la República Dominicana.